la idea, cuando cogimos cuando, cuando esta idea, pues bueno, es verdad que al principio planteó un reto importante que era el de, el de bueno, ¿no? procurar a ir a hacer un recorrido que, por el que, los, que nos permitiera pasar por, por el máximo de escuelas infantiles posible de Navarra y claro, pues eh, estamos de, estamos repartidas por todo el territorio ¿no? somos juntos y, y, y bueno, pues eso ya planteaba un reto pero que, bueno, es verdad que que conseguimos ¿no? del viernes a domingo pues, recorrer prácticamente pues, bueno, de norte al sur y del este al oeste de, de, leste a leste de Navarra. Y, bueno, y la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita, nos ha permitido acercarnos a distintas realidades que viven las escuelas infantiles de Navarra, no conocer sus reivindicaciones. Porque parábamos en las diferentes escuelas, ¿no? pues nos han ido entregando las reivindicaciones que quieren hacerle al gobierno de Navarra, etc. ¿no? Entonces pues, sí, que, sí que ha sido un ejercicio que nos ha servido un ¿no? poco para, para remarcar ¿no? que, que somos ya muchísimas escuelas de Navarra las que, las que hemos visto el momento de de dar un golpe encima de la mesa, ¿no? de organizarnos, de luchar y pelear hasta, hasta que podamos conseguir un ciclo 03 ciclo en Navarra. He recibido un montón de, pues, bueno, de apoyo, de energía, de tener ¿no? pues, todas las ganas, toda la fuerza que tenemos ¿no? y todo, pues, bueno, todo lo que podemos conseguir si seguimos unidas como hasta ahora y, y la verdad que bueno, pues, esperamos que también ¿no? la marcha... Pues, eh, sirva para, para que todas tengamos claro que, que juntas podemos conseguir un montón de cosas y que si seguimos por este camino de lucha que hemos emprendido pues que, que seguro que lo vamos a conseguir y nada y antes de acabar pues eh, deciros también que agradecemos un montón pues, la, la implicación que ha habido por parte de las escuelas porque la marcha no hubiera sido posible si, si no hubiera habido esa respuesta ¿no? por parte de las escuelas que... Habéis organizado una acogida a la marcha increíble, ha sido súper emocionante el llegar y ver familias, a trabajadoras y criaturas ahí presentes. Y la verdad que es para aplaudirnos a todos. Así que mucho ánimo y seguiremos en la lucha.